El que muerte ¿Qué tal? Buenos días tarde o noche los saluda su querido administrador de este canal en Ayoen, En que se celebra Noche de Brujas Cada año se celebra el 31 de octubre La festividad es la conmemoración a la víspera de todos los santos Y también, a le dicen Noche de Brujas a Main, A fin del verano en irlandés antiguo la fiesta pagana se celebraba en Irlanda el 31 de octubre, cuando la temporada de cosechas tocaba a su fin y daba comienzo el año nuevo celta también ocurre aquellos alertas o anécdotas antes de comenzar este video queremos recordarles el día de 31 de octubre este mismo mes estarás participando mi amigo Isaac Películas y Locuendo estarás participando en mi especial de Ayoen este domingo sin falta, XD mi queridísima gente o habitantes estarás participando estarás viéndolo nuestro episodio número 24 en Ayoen, eso quería decir amigos habitantes de este mundo Creepisa. Muy bueno. Hoy es la primera parte en especial de Ayoen, esta es la historia y orígenes de Ayoen sin más decir aquí. Comenzamos el video en Ayoen, recorre el video ahora mismo. Que hace muchos años, en una noche de Samaín, un hombre con fama de embaucador, borracho y pendenciero, conocido como Jack el Tacaño, tuvo la mala suerte de encontrarse con el mismísimo Samael parece ser, que el Samael había oído hablar de las malas acciones de Jack, y de su habilidad para estafar hasta el más listo. Celoso de que alguien pudiese superarle en ese aspecto y decidido a comprobar la veracidad de los hechos, el Samael quiso averiguar por sí mismo Jack estaba a la altura de su reputación y, de ser así, llevarse su oscura alma al infierno esa noche, como de costumbre, Jack había bebido demasiado y estaba muy borracho, deambulando por el campo, cuando se encontró con una misteriosa figura en medio del camino. Pero aún bebido, Jack se dio rápidamente cuenta de que aquel ser era el Samael que había venido a recoger su malograda alma. Viéndose atrapado, Jack pidió al Samael un último deseo a cambio de su alma. Este deseo fue un último trago de cerveza. Samael no vio motivo para negarse a su demanda, por lo que le acompañó a una caverna y le dejó beber hasta saciarse. Llegado el momento de pagar, Jack embaucó al Samael convenciéndolo para que se convirtiese en una moneda de plata con la que saldar la deuda antes de acompañarle a los infiernos. Pero Jack no tenía ninguna intención de regalar su alma, por lo que decidió quedarse la moneda guardándola en su bolsillo y, sabiendo que el Samael no soportaba las cruces, se guardó también una cruz de plata junto a la moneda. El Samael, sabiendo que no había manera de escapar, tuvo que prometer a Jack que no volvería a por su alma hasta dentro de 10 años. Diez años más tarde, Jack y Samael se encontraron en un bosque para saldar su deuda. Samael estaba dispuesto a llevarse consigo su alma, pero Jack seguía sin intención de dársela por lo que rápidamente urdió un nuevo plan diciendo. Como último deseo podrías bajarme aquella manzana de ese árbol por favor. Samael pensó que no perdía nada, y de un salto llegó a la copa del árbol, pero antes de que el Samael se diese cuenta, Jack marcó rápidamente una cruz en la corteza del árbol. Entonces el Samael no pudo bajar. Jack le obligó, una vez más, a prometer que jamás le pediría su alma nuevamente. El Samael no tuvo más remedio que aceptar. Jack murió unos años más tarde, pero como durante toda su vida había sido un borracho y un estafador, no pudo entrar al cielo que era donde iban las buenas personas. Tampoco pudo entrar al infierno, a donde iban las malas personas, ya que había engañado al Samael para que ésta jamás pudiese quedarse con su alma. ¿A dónde iré ahora? Preguntó Jack, y el Samael le contestó. Vuelve por donde viniste. El camino de regreso era oscuro y frío, no se podía ver nada. Samael le lanzó a Jack un carbón encendido desde el mismísimo infierno, para que pudiera guiarse en la oscuridad, y Jack lo puso en un nabo que había vaciado para que no se apagara con el viento. A partir de entonces, a los nabos o calabazas en Ayahuén se les conoce como el tenebroso candil de Jack cuéntanos qué te pareció la historia de origen de la Joen. ya la conocía esperamos que te haya entretenido que te haya gustado y también tal vez que hayas aprendido algo nuevo en esta ocasión como siempre por favor déjanos tus opiniones aquí abajo en los comentarios todos los enlaces los encuentras en la descripción de este y de todos nuestros vídeos a mí me encuentras en toda la parte como tsushima se juro suscríbete mundo creepy si es que aún no lo has hecho puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla sin más que decir me despido yo soy la señora te cuenta de historias de terror nos vemos después a Adiós.